Ya son más de 67 mil personas que se benefician del régimen de reintegro en efectivo del IVA y recibieron más de 25 millones de bolivianos. Devolvemos directamente a tu cuenta bancaria el 5% del monto total de facturas de un mes, dinero necesario para el consumo de las familias. Si tienes un ingreso mensual igual o menor a 9 mil bolivianos, puedes registrarte como beneficiario en la página de Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo Estamos reconstruyendo la economía. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.